Pues Proyecto Anfitrión, que presentamos aquí en, en Desafío Aporta 2017, es una idea que lo que pretende es eh, conseguir aunar en una sola aplicación todas las fuentes de datos, de, donde haya catálogos de datos, de datos abiertos, ya sea pues, de la página de red.es o de cualquier otro tipo de, de página, ¿no? De forma que lo que comentamos, que solo haya una aplicación donde podamos ver de forma gráfica todos los datos.